está hablando el gobernador de la provincia, está defendiendo el presupuesto 2023 que recordemos, esta mañana el Ministro de Hacienda, Víctor Fallán, hizo lo mismo, la misma defensa en la legislatura provincial. Lo escuchamos y está hablando de la importancia del endeudamiento para ejecutar obras que tienen que ver, algunas de estas con aguas. De reducción en los ingresos brutos en estas eh, microempresas, con lo cual es un esfuerzo que hacemos desde el, desde el Estado, porque son menos ingresos que vamos a tener, pero los compensamos con una buena administración y con mucha austeridad en las políticas públicas que llevamos. Respecto a los impuestos patrimoniales, como es inmobiliario y automotor, es importante que, que tomamos para el mismo la adecuación a la inflación, pero que estamos tomando la inflación del año, del año pasado y que va a haber un topeo del, del 60%, este topeo va a alcanzar al 93% de los impuestos inmobiliarios y al 70% del impuesto al automotor. En cuanto a obra pública, vamos a, a llegar al 14% de inversión del presupuesto en obra pública. Obviamente, que acá incluyo las obras de, de Aizán, las que tienen que ver con Mendoza Activa, las del IPB, las de la Vialidad y las que se llevan adelante del. De, por el Ministerio de Infraestructura, sin contar obviamente la obra del Baquiano y los fondos de, llamémoslo de portezuelo del viento, que no están incluidos en este porcentaje, con lo cual vamos a tener, recién hablábamos con, con Alejandro, en el, 2000, en el 2007 se invirtió el 14% en obra pública, cuando él era Ministro de Hacienda, así que bueno, fallando quiere ser menos y estamos en un porcentaje eh, histórico en inversión de, de obra pública en el entendimiento que son obras que tiene que ver con el desarrollo de la provincia de Mendoza para hacerla más productiva. Nosotros hacemos obras que son necesarias, muchas de esas obras a veces no se ven, están enterradas, pero son obras que hacen al presente, pero también a las generaciones futuras, porque si no vamos a ser juzgados por no haber pensado lo que hay que pensar para que esta, esta, esta provincia en el futuro sea vivible. Otro tema que seguramente van a preguntar, pero que va, después fallad va a abundar, tiene que ver con el financiamiento, vamos a pedir financiamiento para, para cuatro obras, para la obra de Montecomán, la Orquete y la doble vía del Este, no obstante que estas obras ya están encaradas por la provincia y estamos pidiendo un endeudamiento porque desde Nación, desde el FIL, cuando uno ya la obra está en movimiento, es mucho más fácil conseguir el financiamiento, Entonces, eh, porque tiene credibilidad la obra. A lo mejor ocurre que a muchas provincias le dan y ni siquiera todavía tienen el proyecto. Nosotros son obras que ya están en proceso licitatorio, o sea que realmente eh, sería muy difícil negarse a ese tipo de endeudamiento. También vamos a incluir el, el metro tranvía, que es la, obra, digamos, la ampliación del metro tranvía. Queremos llegar con este boom turístico que tiene Mendoza, que lo, lo he podido apreciar en este viaje a Brasil. Queremos llegar con el metro tranvía al aeropuerto, como las grandes ciudades de, del mundo. Así que vamos a pedir financiamiento para eso y obviamente para la obra que va a explicar Alejandro Gallego, que tiene que ver con el agua. Nuestro plan lo que nosotros queremos hacer es que en 40 años se saque la misma agua que se está sacando del río en este momento, más allá del, de la, del crecimiento de la población que va a haber dentro de 40 años. Obviamente para esto hay que medir, hay que medir el consumo, hay que hacer obras de infraestructura, pero creo que es una obra... La obra estratégica pensada para este gran Mendoza, porque repito, se incluye no solo a ISAM, sino también las otras prestadoras que es lucal y Maipú, pero que bueno, Alejandro va a explicar bien en qué consiste esta obra. Estas son las, las grandes, los grandes eh, pantallazos del presupuesto que tienen que ver con nuestra visión de la provincia, con nuestro objetivo y repito, como dije al principio, con cuidar a, a los mendocinos con esta herramienta económica que tenemos desde aquí en la provincia.